Buenas, yo soy Hernando Gómez Buendía, director de Razón Pública y autor del primer libro que publica nuestro sello editorial. En los colegios, en las universidades y en los libros sobre la historia, esta suele presentarse como una simple sucesión de acontecimientos, personajes y fechas del pasado que alimentan la memoria o la curiosidad del lector o del alumno. Pero la historia es mucho más que eso, la historia es la mejor explicación posible de lo que somos hoy por hoy. El origen de nuestros problemas y de nuestras fortalezas, de la manera como pensamos, como vemos el mundo, cómo nos relacionamos, y por lo mismo de la manera como nos preparamos para construir el futuro. La diferencia, diría yo, la importancia de este libro es que toma con decisión este segundo enfoque y para eso emplea tres recursos del método. Primero, toma esos mismos acontecimientos, desde la declaración de independencia hasta el anuncio de las vacunas contra COVID y los relata de una manera ordenada y coherente. Segundo, los principales actores y procesos, los militares o los partidos políticos o los ciclos económicos o los cambios culturales son comparados con los de otros países relevantes para entender cuál es lo peculiar y cuál es lo distintivo de nuestra historia. Y tercero, el libro emplea las distintas ciencias sociales, la economía, la ciencia política, la sociología, la demografía, la teoría del derecho o la epidemiología, a la comprensión de esos procesos para precisar su alcance y sus implicaciones. Creo por eso que el libro será de utilidad para los especialistas, para los estudiantes y para todas las personas interesadas en el presente, en el pasado. Y en el futuro del Colombia. El libro es una invitación al diálogo razonado sobre los problemas que a todos nos importan, que es el mandato fundacional de razón pública. Los invito por eso a que lo adquieran, a que lo disfruten, a que participemos de ese diálogo mientras tanto, a que no olvidemos utilizar el tapabocas porque estamos en tiempos de pandemia. Muchas gracias.